Y llegó el día para todos Y ese día te llevó a ti Y aunque me quedé muy solo Aunque contigo me fui Nos hicimos una promesa de amor Aquel noviembre de hace tantos años y pasamos muchos años de amor Ya no estás, pero te sigo amando Y dos años hicieron del amor un tesoro Y sin fortuna fuimos ricos en te quiero Nos hicimos uno del otro prisioneros En una prisión de amor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 Acá en noviembre de hace tantos años Y pasamos muchos años de amor Ya no estás, pero te sigo amando Aquel ramo de flores que nos prepararon Aún está en mi mente, no se ha marchitado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 aunque contigo me fui Aunque contigo me fui